Hoy estoy súper contenta de estar de vuelta porque finalmente grabé otro videito y yo sé que siempre les digo, ay, voy a grabar un video, bla, bla, bla, para todas las semanas y no se me olvida, pero he estado súper ocupada últimamente y hoy por fin me senté porque muchas personitas me escribieron um, si podía hacer un video sobre el contorno, sobre el highlight o el iluminador, ¿verdad? Sobre el iluminador y hoy es el día en el que les voy a mostrar cómo hacerlo. Normalmente yo uso distintas técnicas, no me gusta utilizar la misma siempre que me maquillo y hoy les voy a enseñar una que es súper fácil, es muy rápido de hacer. Todo lo que voy a utilizar hoy es con Iconic London. Hoy les voy a mostrar estas dos nuevas um, brochitas, se llaman Teardrop. Hoy voy a usar para aplicar mi base, para difuminar el contorno, y finalmente voy a utilizar el Strawberry Stick Tick que es como un iluminador, pero se va a ver súper natural, muy bonito y creo que ustedes lo pueden ver ahí con la luz que tengo por aquí. La está iluminando muy chévere y a mí me encanta porque se ve muy natural y es súper fácil de usar. Así que creo que no voy a hablar más, voy a comenzar y hoy el video es distinto porque no voy a hablar mientras estoy haciendo el maquillaje, sino que le voy a poner la voz encima porque sufre. Creo que ya no voy a hablar más y más bien vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar es nuestro aceite de Babel Plus Make y este es un aceite, es un serum de ácido hialurónico y vitamina C y me encanta porque el maquillaje se ve precioso cuando aplico esto antes de mi base. Vamos a utilizar nuestra base de Iconic London y aquí les voy a dejar el numerito que yo utilicé, es mi color. Y lo hice con corazones para que se viera mucho más bonito en el video. Esta es nuestra cheer drop, es en forma circular y lo único que estoy haciendo es difuminar por toda mi cara nuestra base. Ahora voy a aplicar nuestro contorno, este es un shade o un color un poquito más oscurito para que se pueda ver la diferencia y estos dos lados son los que siempre tengo en cuenta, si no saben por dónde llevarlo pueden hacer la cara que estoy haciendo aquí que es un poco chistosa pero así van a saber por dónde aplicar el contorno, es más o menos sobre toda la parte del pómulo hacia abajito y me gusta aplicar en la parte de abajo de mi cara para verse un poquito más um, definida y en la parte de arriba de mi frente y con nuestro teardrop alargado ahora voy a difuminar nuestro contorno son súper suaves y me encantan y lo único que les recomiendo es que comiencen a difuminar hacia arriba simplemente tocadito para que quede mucho más bonito y esto lo van a hacer en toda la carita en la nariz me gusta utilizar más mis dedos y bueno aquí voy a utilizar un corrector de Maybelline porque eh, no tengo un color de Iconic London para eh, para esta parte de mi cara entonces simplemente les voy a poner aquí abajo en la descripción lo difuminan y ya después se va a ver un poquito más claro ahora estoy aplicando el strobing, que es el iluminador lo aplico sobre la parte de encima del contorno en la punta de mi nariz y en toda la mitad de mi nariz me gusta aplicar en los labios porque se ve muy bonito. Y con un pincelito simplemente vamos a difuminar lo que quede muy bien difuminado. Listo, así que este es el look final que vamos a obtener después de todo lo que ya hicimos. Así es este look de hoy. Espero que les haya gustado mucho, les sirva para practicar allá en sus casas. Si tienen preguntas, opiniones, me pueden escribir aquí abajito en la sección de los comentarios. Pueden visitar mi cuenta en Instagram. Vayan y miren las fotos y videos que tengo ahí. Y les agradezco por haber estado conmigo hoy en este video. Y los veo la próxima semana. Les mando muchos besos. ¡Chao!